de los mecanismos de activación de los oncogenes. Los oncogenes son protooncogenes que han sido modificados ya sea por mutaciones o alteraciones cromosómicas. Los protooncogenes codifican proteínas que funcionan como factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, transductores de señales o factores de transcripción. En esta cápsula veremos cuáles son los mecanismos por los cuales se activan los oncogenes. Traslocaciones. Una translocación es donde se intercambian los fragmentos de dos o más cromosomas, como por ejemplo en la translocación 922, donde produce la fusión de los genes BCR y ABL, produciendo una proteína quimérica. La amplificación génica. Es el incremento en el número de copias de un gen que produce una sobreexpresión de una proteína. Como ejemplo, tenemos HER2-NU en el cáncer de mama. Las mutaciones puntuales. Es donde un cambio en un nucleótido provoca el cambio de un aminoácido de una proteína, por ejemplo, la proteína RAS. Y por último, tenemos virales, que se lleva a cabo con la integración de un virus dentro de un protooncogen celular, lo que provoca la regulación a través del virus.